¡Hola, mi gente! ¡Wapa! Ya van dos semanas corridas que subo un video sábado en vez de viernes. ¡Inaceptable! Hoy vamos a estar comentando tres videos. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que si te gusta este video y el tipo de contenido que yo hago, por favor suscríbanse al canal que andan unos días de llegar a mil suscriptores. ¿Cuánto? Mil. Y solamente faltan 950. Che, vamos, oh, mis panas, sé que podemos. Seguimos. Todos en la vida necesitamos a alguien que nos apoye en todas las cosas que hacemos. Pero todo está a cierto límite, ¿no? You got it, you got it, you got it, you got it. ¡Let's go! Uh, go. Uh, y entre. Oye, los amigos de este chico lo apoyan tanto, pero tanto, que aún cuando cae reventaron el piso estaban como que. ¡Sí, eso es! ¡Let's go! Como si cae reventando el piso era el truco que tenía planeado hacer desde un principio. ¡Let's go! Uh, let's go. Uh, a mí no me coge de pendejo, papá. Y aquí compitiendo en las Olimpiadas tenemos a Le. Sabio. ¿Y qué será este truco que el concursante hará para nosotros? ¿Y? ¿Y? Oh. wow ¡Qué basura! Pero ahí viene más. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Y la pregunta del millón. El tipo, ¿comió el patineta de almuerzo? Oh. Muy bien hecho. Canelo Álvarez estaría orgulloso de ti y de tu reflejo. Próximo video. ¡Me encanta! ¡Innovadora! Esta mujer ha encontrado la manera de transportarse gratis y sin tener que caminar. Serán unas botas especiales. Quizás se vea ella siniestramente promocionando su nueva empresa de botas transportation con Zero Camination. Compra una bota y la otra es gratis. Aprovecha. Pero señora, ¿usted ve a su abuela con esa boca tan sucia? Oye, no es por nada, pero hay que aplaudir ese balance que tienen las patas. hecho, resbaló medio kilómetro sin caerse. Aunque si sí se caía, lo único que tiene que acelerar era pretender que eso era un truco que estaba planeando hacer ya desde un principio. ¡Let's go! Disculpa. Seguimos para el próximo. Yo te he puesto lo que sea Que si esa mujer era atea Ella creyó en Dios por 5 segundos A última hora se convirtió en Usain Bolt Y en un parpadeo Ya estaba en la van Soy yo o ese pedro ladra como Brian Griffin El perro de Family Guy O padre de familia en español Oye pero eso es lo más típico de un dueño de perro Y dime que no no importa si el perro come zanahoria o si come humano, el dueño siempre, siempre va a decir que el perro no muerde. ¡Nah! No, ¡No muerde! ¡Nah! No, ¡Para nada! ¡No muerde! ¡Es tan amigable! ¡No le estimaría una mosca! Pero lo más brutal es el perro que después de que Después que hace que la tipa se caga encima, va por ahí lo más contento meneando el rabo y se venía que se caga encima. Pero chica, oye! Casi te comen el culo. Eso no te hubiera pasado si te hubieras comprado las botas Transportation con cero Camination. Te lo dije. Es más, se me acaba de ocurrir una idea. Y si hacemos una carrera entre las personas de estos tres videos. Gary, Gary, Gary, viene, Dale, viene, viene. Pregunta de locos. ¿Por qué los perros odian tanto a los carteros? Déjame saber en los comentarios allá abajo. Y ya, hasta el video de hoy. Si te gustó el video, hazme un favor y déjame un like, suscríbete y activa la campanita Así te llega una notificación cada vez que yo subo un video Subo un video todas las semanas, con viernes como mitad Aunque ya este punto debería ser los sábados Todos los sábados Y por último, recuerden compartir este video con sus amigos, con su familia y hasta con el perro del vecino Chao mi gente